Hola, soy Lucina Rocha y quiero felicitar a la Casa de la Cultura por estos 30 años. En lo personal, agradezco que siempre me han apoyado con mis grupos, tanto para exponer como para ir a presenciar las exposiciones. Gracias. Felicidades, doctora Pilar.